Tampoco eras alguien que conocía o que tenía términos, es decir, que estaba metida en el mundo de la industria del marketing digital, ni los lanzamientos, nada, ¿no nada pero ni idea a nivel tecnológico, pero vamos, o sea, ni pajolera ni pa idea. Era el mayor miedo que yo tenía, que yo decía, madre mía, ¿cómo voy a saber yo hacer esto? Y joder, eh, bueno, es que la campaña ya has visto cómo ha salido y, y, y brutal todo. O sea, ya te digo, y yo sin tener, pero ni idea, o sea, ni idea de nada, de cero. He facturado, que me acaba de entrar la última, eh, 5.200 euros. sí que me gustaría empezar preguntándote cuál era tu situación actual antes de entrar a la incubadora de lanzamientos. Vale, pues antes de entrar a la incubadora, yo estaba trabajando en un trabajo que no me gustaba. De hecho, me habían despedido ya como mmm, cuatro o cinco veces, o, o, o seis, no sé cuántas, de, de, de este tipo de trabajos, pues porque. Estaba cinco meses o seis y no me gustaban los trabajos que hacía y, y, no, y no, no conseguía mantenerme en ninguno. Entonces llegó un punto de inflexión en el que yo ya dije, mira, a mí lo que me gusta es el fitness, es lo que me hace feliz. Lo intenté una vez por mi cuenta, pero no me salió y necesito, necesito probarlo, aunque sea probar a ver oye qué tal, a ver si me va a salir o no me va a salir y por lo menos quitarme esa espinita. Y entonces esa era mi situación actual. Justo en medio de la incubadora, como bien sabes, me despidieron del trabajo en el que estaba en ese momento y eso fue para mí, yo creo, determinante a la hora de eh, quemar los barcos, que yo creo que la situación personal de cada uno es muy importante a la hora de, de tener éxito, es decir, cuando tienes una necesidad urgente, es decir, o sale bien, o sale bien, tiene que salir bien, entonces... En mi caso, eso fue determinante, el quedarme sin trabajo, de, de darlo absolutamente todo y tener ya todo el tiempo 100% dedicados solamente al lanzamiento. Al, yo, yo me acuerdo, además, en tu, en tu situación, eh, que cuando abrimos las plazas de la estabas como súper dubitativa, a pesar de, del perfil, ahí, no sé, ¿qué era lo que te echaba para atrás, es decir, lo que te, te tiraba para atrás y qué fue finalmente lo que te hizo tomar la decisión de, de aprovechar la oportunidad? Pues a ver, yo soy una persona súper indecisa. O sea, me lo pienso todo, hasta para comprarme unos zapatos puede estar tres horas. O sea, me lo pienso todo mogollón. Siempre digo, ay, me, me habré equivocado, no, porque soy muy perfeccionista. Entonces, siempre comparo, hablé contigo, estaba comparando entre varios cursos y tal. ¿Y, y qué fue lo que me hizo tomar la decisión? Pues, pues supongo, no lo sé. O sea, supongo que tú y supongo que, que lo que me, tú me transmitiste en ese momento, porque estuve comparando con, varias, con varios cursos similares. Y, y dije, es que, es que tiene que ser este, ¿por qué razón? Pues no, no hubo una razón, además es que te la pregunté. Te pregunté concretamente, Dani, ¿por qué tengo que elegir este y no otro? Y, y tú me dijiste, es que esa pregunta no te la puedo contestar. O sea, contestarte tú a ti misma, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás hablando conmigo? ¿Por qué has decidido tú esto? Entonces. No te sabría decir un motivo en el concreto, pero yo creo que fue lo que la seguridad que tú me transmitiste, que es algo que no se puede medir, que es algo que es muy etéreo. Es como cuando te enamoras, ¿sabes? Y dices, ¿por qué te has enamorado? Es que no lo sé. O sea, pues me he enamorado, yo qué sé, pues, pues contigo me pasó igual. ¿Por qué fue? Pues, pues fue el flechazo que dije, es esto, o sea, tiene que ser así. Y claro, y mil preguntas, mil dudas, ya, o sea, te volví loco. Pero porque yo soy así, soy súper... Soy para eso. Yo, yo ahora, te, ahora te quiero preguntar, y una vez joder, que ya has, ya has terminado la, la incubadora, y antes de hablar de facturación, de cuánto has ganado, etcétera, me gustaría preguntarte cuál ha sido el antes y el después de esta formación. Y, y no solo a nivel económico, que ya hablaremos ahora, pero cuál ha sido el antes y el después, es decir, pues a nivel personal, a nivel... Quiero que me cuentes un poco más sobre eso. Eso para mí, mira, es que se me ponen los pelos de gallina, te lo juro, ¿eh? es que para mí ha sido eso lo, lo que más ha marcado la diferencia, independientemente de la facturación, aunque hubiera facturado cero euros, lo que yo he vivido durante la incubadora y sobre todo durante el lanzamiento es único en mi vida, o sea, jamás en mi vida había vivido una cosa igual ni me imaginaba que la podría vivir. Esa esa sensación primero de de, de, joder, de, de ver que estás haciendo lo que te gusta y ver que es posible y, y encima pues durante todo el transcurso de la, de la incubadora ver que eres capaz de hacer cosas que no tenías ni idea y, y de aprender cosas de, y luego ver joder que es que las hago tío, la, y las puedo hacer y, y, y las hago bien y además enfrentarte tú misma a tus, a tus miedos y a tus, y a tus limitaciones y resolverlas tú sola, porque eso es súper importante. O sea, porque lo fácil hubiera sido, oye, te pago, me lo haces y ya está. Pero el, el hecho de, el sentimiento de, joder, de, que lo he hecho yo, ¿sabes? Que lo he hecho yo y he tirado para adelante y lo he sacado yo y, y ahora, pues, el antes y el después, pues es que soy, ya te digo, es que soy otra persona, porque lo que he vivido, es que no te podría explicar lo que he vivido eh, durante el lanzamiento. O sea, el, el cúmulo de sensaciones bonitas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 Que no vuelvo, o sea, no vuelvo. Y eso que me lo preguntas hace tres meses, te digo, tú estás loco. O sea, no hubiera dicho eso nunca porque soy madre soltera, tengo un hijo y joder, el tener un sueldo todos los meses mí, para mí era fundamental. Y es que ahora mismo no vuelvo, es que no vuelvo ni por tres mil euros al mes, es que no vuelvo. No, ¿no? Para, para, para, para mí es increíble y sobre todo súper bonito, joder, el hecho de que tú al final, o sea,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 el soporte ha sido fundamental, y Eso sí. ¿eh? <risa> o sea, sin ti no lo hubiera conseguido ni de coña, porque han sido un montón de preguntas, de dudas, de problemas. de Ahora me pasa esto, ahora lo otro, ya se está ahí siempre. Y, y es que sin eso no, no lo hubiera conseguido. Pero lo he conseguido al final. O sea. Sí, ¿Vamos, sí. vamos a ir, porque ahí es justo donde quiero ir. Eh, vamos a hablar de facturación, de, de, de pasta. ¿Cuánto has invertido en tu primer lanzamiento? ¿Y cuánto has facturado y en cuánto tiempo? Es decir, ¿cuánto has invertido? ¿Cuánto has facturado? ¿Y en cuánto tiempo en tu primer lanzamiento? ¿En cuánto tiempo contando desde que... Desde que lancé la campaña? Claro, es decir, desde que... No, desde que se abrió el carrito. Ah, ¿desde que se abrió el carrito? Sí. Joder, pues, eh, eh, A ver, invertí en publicidad, que pensaba invertir mil euros, pero como me salió tan bien, al final vi la factura y eran 395 o 94. No llegaba a 400 euros de inversión en publicidad. He facturado, que me acaba de entrar la última, eh, 5.200 euros. O sea, has invertido 300, vamos a poner 400 y has sacado. 5.200. O sea, casi 10, no, más de 10 veces lo que has invertido. En tu veces. Primer... sí. En tu primer lanzamiento. Sí. Sí. Increíble. Increíble. A mí me gustaría... No más, 13, 13, ¿no? O sea, sí, 400 por, por 13, justo. 13, 13, he hecho 13 veces más. ¿Tú que, tú que has vivido, joder, ya la experiencia de la incubadora, me gustaría que, que, joder, que lanzases un mensaje a alguien que igual o se lo está pensando o, o, o no sabe si entrar, que, ¿qué le dirías? Vale, le diría que, que no... Sobre todo, no es algo que sea para todo el mundo y no es fácil, ¿vale? Eso es súper importante, que lo tengan en cuenta, que si están pensando en voy a entrar en la incubadora y voy a facturar 10.000 euros nada más de por entrar, no. O sea, le diría que tiene que ser constante, que tiene que asistir a todas las reuniones, que tiene que hacer todos los módulos en los tiempos pactados y, fi y, fi y fijos y que, y, que, y que se lo tiene que currar. Si lo hace, se lo curra y de verdad está comprometido y, y, y bueno, y está y para y para esa persona es algo que realmente de verdad lo quiere hacer, que no se lo piense o sea, que no se lo piense porque la satisfacción personal a nivel personal que se va a llevar ya no te digo económica, personal es que, es que mmm, no se puede pagar de verdad, no se puede pagar con dinero, ahora eh, fácil, pues no, no te voy a decir que sea fácil, difícil tampoco porque tenemos también, eh, cuentan con tu apoyo, que eso es Brutal eh, y fundamental eh, o sea, pero, pero, pero va a tener que morir de su parte, claro o sea, Va a tener que currar Buenísimo. Y si lo hace, pues Tú que has, que has vivido un poco esta situación eh, O sea, la incubadora que ya has visto ¿A quién se lo recomendarías esta, esta formación y por qué? Pues mira, cualquier persona que tenga un sueño Si no tienes hambre, no, no lo hagas No es para ti Cualquier persona que tenga hambre Que tenga un sueño Que tenga ganas de... De, de joder, de probarlo, de decir, tío, ¿por qué no? Hay, hay, hay más cosas aparte de, de trabajar de, de 8 a 6 con un sueldo de 1.500 euros. Y, y, y creo que lo, que lo puedo probar. Y tienes que tener esa, esas, esas ganas y ese hambre de, de probar algo, algo diferente y algo que te pueda hacer muy feliz y algo que sea, pues eso, como tu sueño, como es el mío. Y para, ese, para esa persona, pues la incubadora es perfecta. O sea, Ah, buenísimo. Mil, mil millones de gracias.